Bueno, tenemos un buen número de asistentes. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Eh, les cuento que es, venimos de parte del equipo del Centro de Innovación Pública Digital. Eh, hoy estará acompañándonos también Diego Rodríguez, un compañero del equipo del Centro. Y mi nombre es Nina Mesías y bueno, estaremos acá compartiendo estas experiencias y estos aprendizajes eh, a partir de unos pilotos que se hicieron en el centro usando inteligencia artificial y como también estos referentes de otras entidades públicas eh, que han empleado esta herramienta para generar innovación pública digital. Eh, si estás de acuerdo, Diego, arrancamos. Sí, hola, buenos días para todos. Es un gusto estar acá y, y compartir este espacio con Nina y compartirles acerca de eh, inteligencia artificial y lo, que, y lo que hacemos también un poco de, desde el Centro de Innovación Pública Digital de, del Ministerio TIP. Eh, sí, yo creo que sí, ya, ya podemos ir empezando, Nina. Listo, por aquí vi que nos saludaron en el chat de la alcaldía de Arboleda de Nariño. Soy nariñense, entonces, con más orgullo, bienvenidos. Eh, bueno, entonces vamos a arrancar con innovación pública digital como concepto. Eh, hacemos la cuña, por supuesto, somos el centro de innovación pública digital, una iniciativa de la dirección de gobierno digital que está buscando promover eh, este concepto de innovación pública digital y ahorita les cuento que se vinculó, entró a formar parte oficial de la política, entonces, eh, como elemento transversal empieza a cobrar mucho más peso y es muy importante que, que lo divulguemos. Por acá están nuestros contactos y bueno, que sepan que existe el centro. Este es el, el marco grande, yo me imagino que varios de ustedes están eh, familiarizados con, con este diagrama de cómo está organizada la política de gobierno digital y acá se encuentra la innovación pública digital como elemento transversal que la idea es que permita, habilite, facilite, eh, estos otros eh, elementos que conforman la, la política. Entonces, entrando en materia qué entendemos por innovación, y acá nos, nos vamos a poner un poquito participativos, entonces, porfa, les pedimos que ahorita en el, en el chat nos, nos den sus opiniones a través de las herramientas que les vamos a compartir. Por innovación entendemos principalmente una, una idea, o un comportamiento novedoso que crea valor centrado en las personas. Y con esto somos muy insistentes. ¿Cuál es esa experiencia del, del usuario o del ciudadano? Les, les compartimos este ej ejemplo clásico en pantalla que, que creo todos hemos experimentado. Y es cómo está por un lado la solución y por el otro la experiencia. ¿no? Eh, es, es geometría Cerebral, digamos, nuestro cerebro hace el cálculo y dice como el camino más rápido es esta hipotenusa, pues me voy a ir por acá. Y esto sucede en muchos escenarios, estoy segura que todos lo hemos experimentado, puede ser con una plataforma digital o puede ser con una experiencia en el espacio público o en, un, en una relación que tengamos con algún servicio del Estado, donde está la solución por un lado, pero no se pensó en ese usuario o en esa usuaria que es la que va a hacer uso de ese servicio. Entonces, ¿por qué hacer innovación pública usando eh, tecnologías digitales? Para mejorar esa relación entre el Estado eh, y la ciudadanía, para simplificar los procesos, para agilizar la respuesta del Estado a las necesidades, para prever neces eh, necesidades o problemáticas. Ahorita vamos a ver cómo la, la inteligencia artificial nos permite hacer eh, predicciones si hay una, unos buenos datos. Y en principio, y en esto eh, muy, muy interesante que nos llevemos a esta idea, pues que el objetivo es mejorar la calidad de vida de la población. El objetivo no es usar tecnología porque sí, eh, sino que la, la tecnología sea un medio. Y acá traigo un, una cita eh, de un arquitecto, eh, que Fuller, del arquitecto Fuller, que dice la humanidad es alcanzar la tecnología adecuada para las razones equivocadas. Entonces pensarnos cómo... Eh, no es este uso de la tecnología per se, sino que efectivamente resuelva una problemática de las y los usuarios, que dependiendo del el, el caso va, va a ser eh, un usuario o una usuaria con unas características particulares, ¿no? no es un usuario genérico tampoco. Les voy a compartir entonces por el chat, si, si me ayudas Diego, eh, o pueden abrir Menti también y con este código eh, acceder para que nos hagamos esta pregunta del pensamiento centrado en el usuario. Regálenme un segundito que no se me vaya a descargar el computador, mientras ustedes van abriendo Menti. Listo. Entonces, la pregunta, si están viendo eh, Menti, eh, ¿pudiste compartirles por el chat o, o copio? quieres que copie el link? Eh, no, yo lo compartí. Un escenario en mi relación con el estado en el que identificó que no hubo un diseño centrado en el usuario, ¿correcto? Sí. Esto también Esto los voy a mostrar por acá para, para que lo tengamos. Es que no, no quiero que lo, que lo vean. Espero que estén logrando acceder. A que me dice que hay una, una persona, ya nos puso un comentario. Veamos qué nos dice. Entonces, la pregunta es eso. Piensen en un escenario en el cual esta relación que mantenemos con el Estado todo el tiempo, eh, me doy cuenta que no pensaron en el usuario. Les voy a dar un ejemplo clásico. Los que hemos andado con, con coches de bebé por los andenes, eh, nos hemos dado cuenta que por varias razones es, hay andenes que simplemente obviaron esta necesidad, ¿no? Eh, y este es un ejemplo muy, muy sencillo, si nos vamos a, a, a limitaciones o a necesidades mayores de las personas eh, en su relación con el Estado o con el espacio público, pues vamos a encontrar muchísimos casos. Acá nos pusieron otro, la devolución de impuestos por parte de la DIAN, ok, rampas para discapacitados en espacios públicos, el diseño, tamaño y estructura de las estaciones de Transmilenio, sí, lo hemos experimentado. Ahora que lo mencionan, eh, los torniquetes, yo he visto unos torniquetes de, de transporte público que son supremamente estrechos y que uno tiene que hacer maromas para pasar por estos torniquetes. Entonces uno dice, hmm, ¿acá qué, qué pasó? ¿no? De pronto por, por hacer esta, eh, garantizar que, que uno pague el servicio, ¿de qué forma me está, me está limitando? Mejor acceso para personas en condición de discapacidad, sí. Sí, a veces, de, de pronto con las personas en condición de discapacidad es un poco más evidente, ¿no? Eh, los andenes para, para personas invidentes, por ejemplo, que tienen estos, está el piso con estas indicaciones, pero como que en un pedazo eh, la continuidad se pierde, sí, como que no, no, no es claro. Y podemos pensarlo en muchos escenarios. Quiero a ver si, si alguien nos hace un aporte adicional. Y vamos pensándonos como agentes de transformación, ¿no? ustedes y nosotros que hacemos parte de, de, del equipo, cómo contribuimos a que haya un pensamiento centrado en el usuario. Aquí nos pusieron atención de oficinas públicas como superintendencia de notariado que no atienden el PBX y no habilitan un bot para pedir citas. Uy, qué buen ejemplo, muchas gracias. Y cómo nosotros podemos estar cayendo en estas prácticas de no, pero es que ya pusimos la solución pero pensamos en el usuario, ¿quiénes son estos usuarios? Acá eh, les mencionaba, no es un usuario genérico, tengo distintos tipos de usuarios en mi, en el servicio que presto, por ejemplo. ¿Qué pasa si habilito un canal digital, eh, pero tengo una parte de, de mis usuarios, de la, de la población de mis usuarios, no tiene acceso a, a ese canal? Entonces, mantengo la ventanilla presencial y habilito el otro canal, ¿qué horarios manejo? ¿Cómo, cómo podemos ir... Ir entendiendo que esta relación entre Estado y ciudadanía depende de, de nosotros como funcionarios y funcionarias eh, que garantizamos que este servicio mejore. Y como esta percepción general también que tenemos del Estado, nosotros somos parte de que esta percepción mejore, ¿no? Finalmente. A veces está este imaginario como que por allá las cosas se van a resolver eh, solitas, mágicamente, pero perdemos de vista que nosotros somos engranajes de todo este gran mecanismo que es el Estado colombiano, que por supuesto el objetivo es que tengamos una mejor calidad de vida eh, en él. Listo, muchísimas gracias por acá pusieron otro, no puedes poner fácilmente una denuncia, rebotan al usuario entre entidades. Me parece bien interesante que acá ya pusieron unos casos asociados a, a herramientas y plataformas digitales. Muchas gracias por sus, sus aportes, nos, nos interesa tener esta retroalimentación y vamos como llevándonos esta reflexión del pensamiento centrado en el usuario. Ahí queda abierto el, el mente por si quieren seguir haciendo aportes. Entonces, con este pensamiento eh, centrado en el usuario que muchas veces en los escenarios estatales no sucede, abordamos la innovación pública. La innovación pública está pensada para responder retos públicos. ¿Y qué son los retos públicos? Son unos retos que entrecruzan estos, estos sectores eh, donde se encuentran estos retos sociales, estos retos del sector público y estos retos eh, incluso del, del sector privado. ¿no? Por ejemplo, la normatividad, la regulación, eh, qué papel juega el Estado eh, en la intermedia, en la intermediación, bueno, eh. Eh, multiplicidad de, de escenarios entonces como esta innovación pública es, es un, un margen nos da un margen muy grande de acción no es una cosa es innovación para el sector público y otra cosa es innovación pública que es mucho más grande y cuando le ponemos el, el tercer apellido digital eh, que acá nos, nos ponemos normativos, esto está enmarcado en el decreto 767, en la actualización de la política de gobierno digital, hablamos entonces de esta sumatoria de elementos, soluciones novedosas y creativas que hagan uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como de metodologías de innovación para resolver problemáticas públicas desde una perspectiva centrada en las y los ciudadanos, y en general los habitantes del territorio nacional. Entonces esta conjugación de elementos lo que busca es precisamente promover unas transformaciones eh, que se habilitan por el sector público, pero que están pensadas para los desafíos de toda la sociedad. Entonces, ¿qué entendemos por soluciones novedosas y creativas? Eh, ¿Qué es nuevo? No? Porque uno dice, ¿qué es nuevo? Qué, ¿Qué ya pasó de moda? Eso es completamente relativo de acuerdo al contexto donde opere la innovación y acá es importante pensar que nuestros contextos varían eh, vivimos en un país supremamente maravilloso y diverso donde las condiciones que eh, hay en bogotá no son las mismas que hay en, en nariño en algún municipio de nariño sí o que m, en algún municipio de, de amazonas bueno la diversidad eh, de, de, de geografías que tenemos en, en nuestro territorio nacional entonces esta solución es novedosa y es creativa en contexto esto también es es muy importante y vuelvo a Usuario. No es lo mismo un usuario cerquita al Galeras en Nariño a un usuario a cero metros sobre el nivel del mar eh, en la costa pacífica, por dar un ejemplo. Entonces, bueno, este es como el, el marco que nos da el, el manual de Oslo, como para que no pensemos que siempre lo novedoso es lo último, eh, porque no necesariamente tiene que ser así, ¿no? sino que responda a, a, estos, a estos desafíos públicos. Y qué es el enfoque experimental, que esto es algo, eh, este nuevo elemento de innovación pública digital lo, lo, lo convoca. Y cuando hablamos del enfoque experimental, hablamos de usar canales y metodologías diferentes a las tradicionales. Cómo nos pensamos las cosas de manera diferente, que sabemos que es complejo hacerlo en el, en el sector público, que, eh, que todo este aparataje ¿no? estatal, a veces es, es más demorado que generar las transformaciones en, el, en un contexto público implica unas responsabilidades mayores, por supuesto. Entonces, este enfoque experimental lo que nos invita es, bueno, probemos otras formas, eh, que el Estado también explore, que el Estado también investigue, también itere, ¿no? esto de vamos mejorando paulatinamente, que valide. Yo me inventé una solución en, en la oficina, yo la probé en mi computador, eso era lo último, lo máximo, pero resulta que cuando la desplegué no pensé en, en todas las otras condiciones y todos los otros parámetros eh, en los cuales se podría ejecutar. Entonces, ¿cómo este enfoque experimental me puede evitar e esos, esos errores a, a futuro, ¿no? Porque lo que buscamos con este enfoque es gestionar esta, esta incertidumbre y eh, aumentar esa probabilidad de éxito cuando yo escale esa solución. Entonces, va, hablamos de pilotos, por ejemplo, en innovación pública digital, como que, y en el centro en particular, promovemos mucho a los pilotos. Haga sus pruebas piloto o sus productos mínimos viables en chiquito, valídelos con sus usuarios o, bueno, inventes estrategias de, de, de probarlos, de conocer, de... Eh, resultados a partir de, de esos pilotos y ahí sí eh, se escalan esas soluciones, si efectivamente eh, es por ahí el, el camino. ¿no? ¿Y qué actividades podemos hacer para la innovación pública eh, que se pueden llevar a cabo con este enfoque experimental que les mencionamos? Porque sabemos que puede sonar como una cosa muy abstracta, ¿no? este, este concepto de innovación pública digital. Pero ¿qué se puede ir haciendo incluso en, estas, en, en entidades más pequeñas que no, tenga, que no tengan un equipo eh, de TI muy grande o que no tengan en este momento de pronto el aparataje o el apalancamiento para, para desarrollar un gran proyecto, hay cosas que podemos ir haciendo en este camino, ¿no? Podemos identificar los beneficiarios de estas soluciones. Entonces, una vez más, el usuario, quiénes son los distintos tipos de usuarios, incluso de acuerdo al, al servicio que preste la, la entidad. La formulación de pruebas de hipótesis y la validación de, de ensayos, estos prototipos de los, que, de los que les hablaba. La participación en actividades externas a la entidad, cómo genero intercambio y, y tengo, participo en espacios de co-creación, cómo eh, me relaciono mejor con la academia, no ese es otro, otro elemento muy importante también en la innovación pública digital, cómo involucramos a la academia que le aporte con, con este pensamiento que se está generando y este conocimiento que se genera eh, en, en los escenarios académicos. El desarrollo de soluciones novedosas y creativas que hacen uso de las TIC, bueno, pues ya si implemento un proyecto de innovación pública digital habrá eh, un enfoque experimental y el desarrollo de prototipos o productos mínimos viables. Entonces, como que puedo ir implementando esta innovación pública digital en distintas escalas, ¿no? eh, como en distintos grados, eh, pensando en las particularidades de cada entidad. Y mencionarles que la innovación pública digital puede darse en varios ámbitos. Eh, generalmente la innovación eh, en, el, en el sector privado eh, quizás es más común en los productos no o es lo que uno ve desde fuera. Pero también se puede innovar en los procesos, se puede innovar en la estrategia o se puede innovar en la organización cómo eh, si, si mi entidad está mejor organizada, pues eso también se va a reflejar en un mejor servicio. Entonces, como pensarnos este, este escenario muy grande y comprender, conocer muy bien la entidad, ¿no? hacer este ejercicio de, de, de diagnóstico, de nos miramos hacia adentro, cómo, cómo estamos y en qué eh, ámbito podríamos generar transformaciones y, y mejorías. Como resumen, entonces, en, en, en síntesis de qué es la innovación pública digital, Hablamos de las entidades públicas como promotoras de esta transformación, pensando en las personas, personas en el centro, pensamiento centrado en el usuario, más soluciones novedosas y creatividad, más uso de las TIC y las tecnologías emergentes, que hoy vamos a hablar en particular de inteligencia artificial. Más metodologías de innovación. ¿Por qué hablamos de metodologías de innovación y esto se trae del mundo del, del diseño a, hacia el escenario de lo público? Esto es relativamente nuevo eh, y en Colombia un poco más. ¿Por qué hablamos de metodologías de innovación y es usemos todo este conocimiento que, que nos trae el mundo del, del diseño para entender que hay unos pasos para innovar. No no es como una cosa que me desperté hoy con una super idea y ese va a ser el proyecto de, del próximo año, sino que estas metodologías me proponen un camino. ¿no? En particular, nosotros hablamos de la metodología CoCreare, que es la, la metodología de innovación que promueve el, el centro. Y ahí hablamos de las fases de comprender, crear, armado y evaluar. Ahí, por ahí por el chat también les, les compartimos el link de la metodología para que, para que la revise. Y todo esto para generar valor público, no para llenarnos de más plataformas digitales, no para inventarnos más aplicaciones móviles, sino para generar valor público. Es decir, y una vez más, insistir en la tecnología como medio y no como fin que puede ser muy obvio, pero hemos visto en nuestros ejercicios de, de acompañamiento a entidades que muchas veces llegamos ya con la solución. No, No es que lo que necesitamos es una aplicación para, momento, pensemos primero en el problema, en el usuario, y acá estas metodologías de innovación nos dan unas luces y nos orientan en este camino de por dónde empezar estos procesos, como que entendamos que, que existen ya eh, un, herramientas que nos, nos facilitan este camino. Y como les mencionaba por acá, ¿no? eh, estos aliados de la gobernanza, la academia, el sector privado y la sociedad civil. Pensarnos en alianzas, pensar estos retos públicos en conjunto, qué tal si yo le pregunto a mis usuarios cuáles son esas, esas necesidades o seguramente me lo habrán manifestado por algunos de los canales que ya existen. Eh, y bueno, como para ir un poco redondeando este, este concepto de innovación pública digital con, que, que estamos empezando a promover, eh, quería compartirles eh, el ICIP, que es el Índice de Capacidades para la Innovación Pública. Este es un índice que desarrolló el DNP y que les va a permitir eh, visualizar cómo está su entidad pública en capacidades para la innovación pública valga la, la redundancia. Este índice se construyó con eh, los resultados de FURAC, entonces las mismas preguntas que respondieron seguramente sus equipos eh, sobre FURAC permitieron elaborar esto. Les voy a compartir acá brevemente y Diego, si me voy pasando de tiempo, ¿me, me adviertes, por favor? Creo que por acá tengo el link. Regálenme un segundo. que me parece? Un... Ay, gracias. Listo, lo voy a compartir. Gracias. Lo voy a compartir acá en, en pantalla un segundito para que se, se lleven una idea. Eh, si la entidad, ay, creo que ya lo tenía abierto. Bueno, por acá ustedes pueden navegar por nacional o territorial. Vamos a una entidad territorial. Y voy, pueden filtrar, hacer el filtro por, eh, por el tipo de entidad. Permítanme. Entonces, bueno, para no eh, demorarme mucho acá, pero, pero que ojalá lo puedan eh, consultar. Esto les permite hacer el filtro y buscar su, su entidad. A ver si dejemos, veamos ir si por él. Por aquí. Y lo que nos, nos permite eh, este índice es saber cómo estamos y cuáles son estos elementos, que me, me parece bien importante, cuáles son estos elementos que, o estas capacidades que necesitamos eh, incentivar al interior de nuestra entidad. ¿no? Entonces, lo, lo categorizan por talento innovador, por gestión y uso del conocimiento, el elemento colaborativo y normativo y procesos. Vamos acá. Voy a escoger cualquier entidad. No sé si estoy en orden territorial. Creo que sí. Son muchos datos también. Bueno, voy a escoger una alcaldía. Acá, para que se hagan una idea interesante, más allá de eh, estos, la idea de estos índices no es como darnos palo, sino que podamos hacer este ejercicio reflexivo de bueno ¿qué nos falta? ¿por dónde podemos empezar a mejorar? ¿a quién tenemos que pedirle apoyo? Eh, ¿quién nos puede quién puede ser un elemento articulador que, que nos permita mejorar en estos indicadores? porque la idea insisto, no es el indicador por el indicador, no entonces miren, por ejemplo, acá tomé la alcaldía de Belén y nos dice que la Alcaldía de Belén está bajito en, su, en, sus, en sus capacidades de innovación pública. Pero yo puedo irme a los temas en particular y ahí me va a dar... Eh, me va a dar... Oh, bueno, acá tendría que filtrar la, la entidad y me va a dar unas orientaciones más específicas. Entonces, por ejemplo, cómo estoy en generación, yo soy apertura de datos, cómo estoy en adaptación al cambio... Y esta es mi, mi parte favorita del índice y es qué, qué nos sugiere o qué debemos hacer en esa, en esa dirección. Bueno, es todo un, un compilado de información bastante interesante que nos, nos habla de cómo precisamente nos, nos consolidamos como entidades con capacidades para innovar. Ahí les, les dejamos la, la inquietud, nos parece importante compartir estas herramientas que ya han desarrollado las otras entidades y que nos permiten también hacer este ejercicio de autodiagnóstico. Y bueno, para ir cerrando el, el concepto de innovación pública digital, en el, el artículo en, en la segunda parte eh, habla de la compra pública para la innovación. Entonces como Estamos hablando de procesos que no están necesariamente estandarizados y no existen en el mercado como, eh, sí, como soluciones que yo vaya y compre, eh, como haría una compra de dispositivos, eh, por ejemplo, sino que se requieren otros mecanismos. Entonces existe la compra pública para la, la innovación, que lo que busca es que el Estado haga esta adquisición de bienes o servicios de, de base tecnológica que respondan a estos desafíos eh, y que no existen en el mercado o que lo que existe pues, se, se tiene que ajustar. Eh, también se promoverá la adopción de tecnologías basadas eh, en software libre o de código abierto sin perjuicio de la inversión en tecnologías cerradas. Entonces, interesante saber que esta opción existe eh, y que esta opción nos permite compartir esos desarrollos eh, tecnológicos que, que se hagan, lo cual le puede beneficiar a otras entidades públicas. Entonces, también interesante empezar a articularnos y a, y a entender como las otras entidades públicas son nuestros aliados. Lo que dice esta, este marco normativo y así muy por encima, eh, si, si requieren un acompañamiento más específico pueden acudir al, al centro, tenemos el, nuestro asesor jurídico que, que nos puede dar eh, como un desarrollo más detallado. Pero lo que nos dice a grosso modo la compra pública para la innovación es que se haga un diálogo abierto eh, con los posibles oferentes, un, un diálogo técnico, entonces, junto a estos, estos posibles oferentes y con ellos construyo estos, estos estudios previos, o, o más bien, con ellos, de ellos, de estos diálogos, obtengo estos insumos para estos estudios previos y ajustar el análisis del sector económico. Eh, entonces, como que con estos resultados, pues, se, se procede a hacer estas, esta selección de quién es el mejor oferente para este reto público en particular. Que sepan que existe este mecanismo eh, de, de, de compra pública mmm, que habilita y que está buscando precisamente promover y simplificar la adquisición de estos bienes que no están estandarizados, bienes o servicios principalmente que no están estandarizados. Bueno, creo que este lo, lo, lo voy a, no, no voy a hacer el ejercicio colaborativo, pero les, les cuento. Eh, ¿Cuál es la idea? Y es como ir identificando estos casos de innovación pública digital que ya existen, puede ser que sus entidades ya los, los tengan implementados, entonces como que no piensen que tienen que inventarse algo nuevo, sino que es probable que ya tengan una iniciativa de innovación pública digital. ¿Qué criterios eh, usamos para identificarla? Bueno, que sea una iniciativa liderada por una entidad pública, que resuelva un reto público, que tenga un enfoque centrado en el usuario del que hablábamos, que use las metodologías eh, innovadoras para la, la identificación del problema o para el desarrollo, eh, bueno como que tenga en cuenta eh, estas metodologías. ¿no? Acá hace unas preguntas, como saben si hubo iteración, si se, si se generaron pilotos. Y el otro criterio es, por supuesto, que haga uso de eh, las TIC para la, la resolución de este problema. Pues la innovación pública es, es la sombrilla grande ¿no? y la in innovación pública digital es aprovechar estas herramientas tecnológicas para resolver estos retos públicos. Eh, bueno, por acá les tengo un caso de Compara y Decide, se los voy a compartir por el chat para que quede eh, quede por ahí, para que más adelante lo, lo miren. Pero que sepan que ya está pasando, que no es como una cosa por allá eh, en, de otros países, sino que ya está pasando. Hay entidades que han, han tomado la iniciativa de, bueno, tenemos que hacer las cosas de forma diferente, eh, recurramos a las tecnologías, ¿qué nos inventamos?, ¿a qué mole provecho? Y con esto han, han permitido generar transformaciones. Eh, con esto, esta introducción ampliada de, sobre la innovación pública digital, le, le doy paso a, mí, a mi compañero Diego para que nos hable ya específicamente de la inteligencia artificial como herramienta para la innovación pública digital. Así que, adelante, Diego. Muchas gracias, Nina. Eh, pues yo creo que eh, podemos empezar discutiendo un poco el tema de la Cuarta Revolución Industrial, ¿sí? eh, para entender un poco cómo en el momento en la historia en el que estamos y cómo, cómo han habido cambios que, que eh, disparan el crecimiento en muchas industrias. Eh, y para eso hemos preparado pues, un video, me eh, ayuda Nina, eh, lo ponemos y ya ahorita vamos a, a comentar sobre el vale Modern society has gone through three major eras of industrial revolution. Driven by the invention of steam and water power, the first industrial revolution took place in the early 19th century. However, work in all industries was still highly labour-intensive. The wide application of electrical technology hailed the second industrial revolution in the late 19th century, when manufacturing plants were built, laying out the infrastructure and processes for the mass production of products. Digitalization in the 20th century gave birth to the third industrial revolution. Computational and data analysis technologies ensured consistent and efficient operation of processes. And machines could acquire a very basic form of intelligence to support decision-making. With the advancement of big data, cloud computing, data collection and transmission devices, software and increasingly connected societies, we have stepped into the Fourth Industrial Revolution, or Industry 4.0, and it is symbolized by the real-time smartness exhibited by machines. So what exactly is the Fourth Industrial Revolution? What's it like living in a world of the Internet of Things? Just how smart can machines be? Will robots take over our jobs? How can organizations and individuals be best prepared for the onset of this disruptive force? This online course covers these fascinating topics and more. It is truly an eye-opener into smart products and services for future living. In a factory, such smartness can be manifested as the intelligent diversion and automation of processes, cyber-physical systems for enhanced modeling to support product design, and operations planning. A smart product can even predict its own potential breakdown and thus alert the user to carry out preventative maintenance to avoid unexpected breakdowns. Massive personalization of products and services is now very real. Our cities are becoming more and more connected and smarter. The division of work between machines and humans is constantly becoming blurred and is being redefined. We can see this happening in the manufacturing, transportation, healthcare, logistics, and many other industries. Welcome to the world of Industry 4.0. Aquí tenemos una, una breve descripción de cómo ha sido la evolución de diferentes tendencias tecnológicas eh, y eso ha, ha pues impactado obviamente el, el desarrollo industrial y, y, el, y el desarrollo económico pues en, muchos, en muchos aspectos. ¿no? Eh, entonces, ya entrando un poco a la parte de los habilitadores, creo que... ¿Pasas a la siguiente? Ahí, entonces, desde de esta parte de la cuarta revolución industrial, eh, lo que llamamos habilitadores vienen siendo como esos factores o esos, esos, esos, sí, esos factores que precisamente habilitan o que nos dan paso como a, a estas revoluciones. Una, una parte es de, ya entrando, ya hablando de la cuarta revolución industrial, es la parte de la digitalización. Hoy en día casi todo puede ser digital. Eh, tenemos diferentes tipos de sensores y de, y, de, y, de, y de formas de medir muchas cosas, y eso da información, hacerla digital. Eh, diferentes tipos de, de variables que, que podemos almacenar, podemos eh, mover esa información, transformarla, analizarla. Eh, otro, otro factor clave de la, de la Cuarta Revolución es el alto volumen de estos dispositivos que miden esas variables. Eh, cada vez son mucho más pequeños, cada vez son mucho más económicos. Hoy en día todos tenemos en nuestro bolsillo un celular que tiene sensores, que tiene cámara, que tiene GPS, que tiene incluso si, lo, si conectamos con el reloj, hay relojes que le miden a uno la, la tensión arterial o la, el ritmo cardíaco. Es decir, cada vez hay más, más formas de medir todo este tipo de, este tipo de, de variables. Eh, y al mismo tiempo, al ser eh, muchos más dispositivos que están eh, más económicos, mucho más masificados, tienen acceso a la nube y de esa forma tenemos mucha más conexión eh, para recoger esos datos. ¿sí? Eh, no solamente que todos estamos generando millones de datos, sino que todos esos datos podrían irse a una interconexión en la nube y con ese, eh, con ese servicio, podemos analizar todos esos datos de manera eh, masiva y, obviamente, generar información mucho más útil eh, pues, respecto a lo que queramos analizar. Eh, en la parte de tecnologías emergentes, eh, pasamos a la siguiente, Nina, eh, las tecnologías emergentes podrían ser como ese grupo de, de, de diferentes tecnologías que, como su nombre lo dice, son relativamente nuevas eh, y que pueden o que van hasta o ya están generando un, un, un impacto en diferentes industrias y al mismo tiempo eh, generando más conocimiento, más formas de, de analizar todos estos datos. Eh, para eso eh, también tenemos la, la guía de tecnologías emergentes, que ya la estoy poniendo acá en el chat, es un documento en el que eh, se habla mucho más de cuáles son las diferentes tecnologías, cual, cada una que alcance tienen, así que les recomiendo muchísimo eh, que puedan revisar este documento. Y en general, la descripción que nos da este documento eh, dice que pues, no son necesariamente nuevas. Eh, una, una tecnología emergente eh, se etiqueta como emergente en un contexto particular. sí. Es decir, para, para, para mí puede que algo sea emergente, pero para otra persona puede que no, o viceversa. Entonces, como que diferente eh, contexto también pues, se podría llamar o no emergente. Eh, otra, otra forma de, de, de clasificar que, que es emergente es que cuando todavía no está completamente extendida. Es decir, puede que alguien ya conozca internet de las cosas hace muchos años, pero en el, en el grueso de la población todavía es algo que no es muy común o que no, no, no es muy conocido. Eh, asimismo, pues se podría decir que no tiene una vida limitada o fija. ¿sí? Hoy en día, para una persona que de pronto eh, ha estado en una población muy remota, puede que el acceso a Internet sea como algo nuevo, y, pero pues en las capitales pues, no, es, no es tan así. Eh, finalmente, podemos decir que se considera emergente cuando hay un cambio radical en, en, en la vida, o en los negocios, en la industria, o en la sociedad, sin importar si fue inventado hace 30 años o no. Eh, en la guía encontramos las principales eh, tecnologías, entre esas pues vemos que están eh, el Internet de las cosas, inteligencia artificial, robótica, computación en la nube, blockchain, impresión 3D, eh, ciberseguridad, en general todo el tema de analítica, de datos, Big Data, eh, nuevas dimensiones donde solamente en esa categoría podemos ya subdividirlo en, en realidad virtual realidad aumentada incluso lo combinamos con blockchain y ya es, estamos, estaríamos hablando del metaverso entonces como que hay, hay muchas muchas tendencias eh, y les recomiendo de nuevo pues eh, la guía para que, para que tengan una, un, una visión un poco más clara de, la, de lo que de lo que se está de lo que se está haciendo. Eh, ya entrando directamente a la parte de, de Inteligencia Artificial, eh, la, la, la, la descripción que encontramos también es una tecnología en rápida evolución que habilita la capacidad de las máquinas para aprender y realizar funciones cognitivas similares a las del ser humano. Aquí la parte clave es para aprender porque, como en la misma descripción lo dice, eh, se busca que una máquina aprenda. Pero básicamente es, es como analizar muchos datos al tiempo y poder generar alguna información de esos datos. Eso es lo que, entre comillas, se llamaría aprender. Eh, tratamos o En general, la, la, la ciencia trata de, de, de, de llevarlo hacia, hacia, un, hacia un contenido más... Eh, o sea, similar a las, a, a, la, a las actividades, como dice ahí, del cerebro humano, pero obviamente el cerebro humano todavía tiene una infinidad de misterios eh, que llegar a compararlo pues todavía no es como tan, tan, tan, tan así, pero pues la idea es que sí, porque es, es, es, es como nosotros aprendemos, entonces así es como estamos programando estos equipos. Eh, igual ya ahorita les, les voy a contar un poquito más. Eh, y como, bueno, en parte también lo que venía diciendo... Eh, se puede definir también como la simulación de esos procesos de, inter, de inteligencia humana hechos por una máquina. Dentro del grupo de inteligencia artificial, eh, de hecho, lo hablábamos con Nina el otro día también, si incluye o no ciencia de datos, si incluye o no eh, reconocimiento de voz, reconocimiento facial, análisis natural de, del lenguaje, eh, si es solamente un análisis estadístico o solamente es para clasificar. entonces eh, definimos que, que incluye todas estas líneas como de diferentes formas de analizar datos y generar información a partir de ahí. Eh, vamos a pasar entonces al, al, al Menti, a, a al link. Déjame ya comparto acá. para hacer una pregunta, dos preguntas que tenemos. Entonces, por favor, ingresen a este link o al, a lo que ven en, la, en pantalla e incluyen ese código, eh, donde eh, tenemos dos preguntas. Eh, la idea es que ustedes nos digan qué piensan de lo que hemos hablado hasta ahora y cómo, o lo que creen saber o lo que han escuchado. De, de inteligencia artificial o, o, bueno, ahí ya la pregunta. La primera es, ¿podría una máquina ser más inteligente que el ser humano? ¿Ustedes qué creen? Sí, no, tal vez la idea es que, que participen, eh, porque pues precisamente estamos... Eh, o sea, la idea es ver también que, cuáles son esos... esos como asunciones, esas suposiciones que de pronto tenemos. Aquí ya estamos viendo una, unos, unos resultados. Está muy pareja la cosa. Eh, puede ser una máquina más inteligente que el ser humano. El grupo dice levemente que no. Otro, una, una buena parte, bueno, ahí se están emparejando. Casi que estamos muy, muy parejos. Sí, sí puede ser más inteligente que el ser humano. No puede serlo. Y le, ahí luego de que le han a enviar, le, les da la, la siguiente. ¿Cómo creen que podría la inteligencia artificial contribuir en el sector público? De pronto, con algunas palabras que, que ustedes tengan, que se les ocurra. Evidentemente, estamos encontrando muy buenos resultados. Hola, Catico. Eh, de eficiencia, transparencia... Eh, mejorar el servicio, acompañamiento, optimización de tiempos, reducción de riesgos, mejora de procesos, automatización de datos, mejora de seguridad. Sigue siendo muy fuerte la transparencia y la eficiencia, obviamente, eh, son como esos, esas palabras claves que, que es lo que lo que de cierta forma estamos buscando, ¿no? o sea, utilizar este tipo de tecnologías precisamente para poder contribuir a la eficiencia, a la transparencia y a todas estas cosas que, que efectivamente, que, o sea, me agrada mucho, que sí está, estamos como muy alineados en cómo podría la inteligencia artificial contribuir al, al, al, al Estado colombiano. Ya entrando un poco más en la parte de, de, de los habilitadores de la inteligencia artificial, hace un rato hablamos de los habilitadores de, de la cuarta revolución industrial que se parecen mucho a estos, eh, pero básicamente es que hoy en día, bueno, primero les digo, o sea los conceptos de inteligencia artificial incluso vienen desde los años 70, de cómo en esa época se podría decir, oiga, una máquina podría llegar a hacer esto, podría llegar a predecir, podría llegar a analizar estos datos, pero a lo largo de estos años que han pasado, ya 20, 30, casi 50 años, eh, pues obviamente han habido muchos más, lo que hablábamos hace un rato, ya hay más dispositivos tomando datos, entonces se están generando muchos más datos con los cuales se puede aprender. Eh, la capacidad de comp computacional de los equipos cada vez es mucho más eh, grande, eh, hace, hace solamente 20 años eh, hablábamos de computadores que tenían solamente 500 megas de memoria, un giga de memoria era como ¡Uf! Qué, ¡Qué fuerte! Hoy en día ya hay computadores de 16 gigas de memoria, y esto es de pronto muy técnico, pero de pronto lo han escuchado, como que mi portátil tiene tanta memoria, y eso es también una, una, un, un indicador de cómo cada vez los computadores tienen más capacidad de procesamiento, y eso también nos permite como su nombre lo dice, procesar grandes volúmenes de datos que se están generando. Y por supuesto también estamos hablando de los modelos matemáticos y algoritmos de aprendizaje que también han ido evolucionando precisamente con qué tipos de datos tenemos disponibles, qué computadores con qué capacidad hay disponible Así que también ha sido una evolución a lo largo del tiempo en el que estos tres, estas tres características se juntan y nos habilitan poder desarrollar modelos de inteligencia artificial eh, mucho más mucho más eficientes no más más interesantes también eh, normalmente la parte de, eh, de la programación tradicional por llamarlo así puede ser mm, más como en la parte superior que vemos que hay unos datos de entrada eh, eso procesa se procesa en un algoritmo eh, y ese algoritmo genera un resultado a partir de esos datos. Entonces, eh, si de pronto hay, hay algunas personas que, que aprendieron a programar o que su, su actividad día a día es de programación, pues saben claramente que, que básicamente uno tiene como que, como, como que unas órdenes que le da al, al algoritmo y a partir de unos datos eso genera un resultado. ¿Qué pasa? Que ya entrando en la parte de inteligencia artificial y más específicamente en, en la línea de Machine Learning, Estamos dándole unos datos de, de entrenamiento eh, y asimismo le estamos dando unos resultados. Y ya ahorita vamos a ver un ejemplo de, esta, de, esta, de este modelo. Entonces le estamos dando los datos y le estamos diciendo al mismo tiempo este es el resultado de esos datos. Para que el, el, la máquina, por llamarlo así, identifique que esos datos van con estos resultados. Y entonces lo que se genera es un modelo que ya empieza a entender como, ok, le estoy dando datos y resultados y entonces empiezan a analizar cómo esos datos generan esos resultados, pero pues eso ya es a nivel interno. Y ya luego podemos utilizar ese mismo modelo, que lo vemos ya en la parte inferior, donde le estamos metiendo nuevos datos sin tener ningunos resultados, y al, al juntarlos con ese modelo, podemos tener los resultados nuevos. ¿Sí? Entonces, esa es, es una diferencia como, como clave que hay comparado con la, con la programación tradicional. Y hablando de los, de los modelos, también vemos qué tipos de datos son los que eh, podemos utilizar para, este, para estos modelos. Eh, pasamos a la siguiente. Normalmente los datos eh, podemos decir, bueno, Normalmente en unos datos podríamos pensar, bueno, es una base de datos como un Excel, simplemente un conjunto de texto ahí y números, eh, pero realmente todos estos modelos también son susceptibles de entrar después de que la entrada sea imágenes, de que sea audio, ya sabemos, pues, por supuesto, el texto. También tenemos todo el tema de sensores, por ejemplo, un sensor de temperatura, un sensor de nivel, un sensor de infinidad de sensores que hay en la industria. Los modelos matemáticos, o los modelos en general de Machine Learning, eh, podríamos hablar de que hay algunos simbólicos que son basados en reglas humanas, modelos estadísticos, híbridos, de aprendizaje supervisado o de refuerzo y no supervisado. Eh, hay otros también que es evolutivo, que a medida que va adquiriendo más, más datos, va aprendiendo y, y va re, reforzando pues, el modelo. Y, asimismo, podemos definir que la salida, o el resultado, se podría hacer como una clasificación que genere como unos subgrupos de los datos, o que genere imágenes, que genere videos, eh, unas, respuestas, unas respuestas de actuadores o de un proceso industrial, audio, texto... Pero aquí lo clave también es poder pensar, bueno, ¿para qué es que quiero generar un modelo de este tipo? Ya sea un reconocimiento, detección de eventos, predecir algo, eh, también por tener muy en cuenta qué tan autónomo es el sistema qué rol juega el ser humano en él qué tanto es necesario que alguien esté eh, revisando que los datos si sí tengan pues algún sentido eh, y también como el área de aplicación no o sea poder pensar bueno si es procesamiento del de lenguaje natural entonces puede ser en un, en un call center o visión de máquina que identifique algunos objetos eh, automatización, optimización de procesos, con robótica, entonces como que hay muchos factores que, que tenemos que tener en cuenta para poder pensar cómo queremos implementar un modelo de este estilo. Para ver un poco el ejemplo de eh, los datos que se le dan con los resultados y luego cómo ahora se generan eh, nuevos resultados, vamos a ver un video de eh, de la Universidad de Stanford, si no me equivoco, en Estados Unidos, donde eh, un equipo de eh, estudiantes de, de ciencia de datos, si no me equivoco también, eh, se unió con la parte o con el, con el Departamento de Medicina. ¿Qué pasa? Que ellos, estos estudiantes, empezaron a hacer un análisis de las imágenes de radiografía de tórax. Entonces, desarrollaron una aplicación en la que solamente desde el celular, teniendo la aplicación, se puede tomar la foto de la radiografía de tórax y en la aplicación les dice qué probabilidades hay de que el paciente que de esa radiografía tenga algunas enfermedades eh, pulmonares. ¿Cómo lo hicieron? Básicamente ellos primero tomaron una lista muy, muy grande de las radiografías y de eh, sus diagnósticos. Entonces, esta radiografía tenía... Eh, ¿Cómo es que se llama? Neumonía. La otra... Eh, bueno, diferentes enfermedades pulmonares. Tenía un tumor, la otra, aquí estamos viendo. Como que ya cada una lo, lo, lo fueron eh, categorizando con qué enfermedad se presenta en cada una de estas imágenes. Entonces, el modelo tiene como, como entrada las imágenes del, del, de la radiografía y como resultado cada uno de los respectivos diagnósticos de estas enfermedades. Entonces el sistema, entre comillas, aprende cómo se ve una neumonía eh, y ya luego cuando se le ingresa una nueva imagen el, el, el mismo, eh, la misma aplicación puede llegar a decir esto tiene 50% de probabilidad de ser neumonía o 80 o 90 y básicamente se da eh, con el modelo pues, que ellos eh, desarrollaron para precisamente pues, predecir este, este tipo de cosas. Algo que es muy interesante en estos ejercicios es que, eh, y ya se han hecho otros, otros ejemplos, por ejemplo, cuando, cuando ya ponen a que un modelo aprenda, en el mismo ejemplo, una serie de, de radiografías y luego les dan una radiografía nueva a un, un profesional, a un neumólogo, y le dicen, bueno, ¿usted qué ve acá? Entonces ya empezaron a, a, a, a generarse estadísticas en las que se ve que el, el, la aplicación incluso puede llegar a tener un poco más de asertividad que el profesional, ¿Sí? porque hay profesionales, y no lo digo en, en mal sentido, o sea, así pasa, o sea, estadísticamente pues puede haber un porcentaje en el que se les escape o en el que de pronto no no alcanzan a ver porque pues, es una sola persona con un solo eh, conocimiento, por llamarlo así. Mientras que en la aplicación pues, se, se arma un conjunto de, de muchísimos profesionales que han aportado al tema y se ve un poco de, de, de que la aplicación llega a tener un poco más de efectividad, de asertividad al definir qué enfermedades es la que, la que tiene el paciente pues, que están evaluando. ¿no? Eh, otro ejemplo que vemos acá ya pasando a, al, al plano eh, un poco más nacional. Eh, este es un ejercicio que se está haciendo en, en el departamento de Nariño, donde con imágenes satelitales están identificando eh, las vías terciarias y eso le está generando una información muy importante al departamento para priorizar esas vías terciarias o, o, o ver el tema de comercio o de transporte de pasajeros, es decir, cómo, cómo priorizar la, la, la, la, eh, los recursos que se dan hacia la infraestructura y poder definir pues, cuáles son las vías que, que benefician a más personas en, en, el, pues, en el departamento. ¿no? Eh, obviamente esto es Pero... con imágenes súper completas de parte de satélite. Nina, ¿tú conoces más sí, este mírame. caso? Sí, no quería mencionar que acá fue porque yo fu puse mi filtro sesgado de Nariño, pero eh, este es un ejercicio, un proyecto del Departamento Nacional de Planeación, del DNP, en alianza con el Ministerio de Transporte. Entonces, oh. ustedes pueden encontrar este ejercicio para todas las vías terciarias de todo el país. No, eh, lo que mencionaba Diego, lo que lo que aquí hacen es que entrenan ese modelo de inteligencia artificial, o sea, cómo se ve una vía terciaria. Y con esto, eh, este, este modelo, este sistema, genera esta nueva información. Es decir, ya no tengo que ir al territorio o voy al territorio, pero ya tengo una información previa que me permite eh, tomar unas decisiones más rápido, bueno que, que en particular y le aporta a esta información que requiere el servidor público para tomar decisiones. Vale. Y... Eh... Y el último ejemplo también que, que tenemos eh, es un poco más eh, futbolero, teniendo en cuenta la, la época, eh, aunque obviamente no lo hicieron ahorita, pues ya tiene algún tiempo. Eh, yo creo que es mejor poner el video, si quieres. y. Ah, pero si sí suena, no sé. Vale, entonces este, este proyecto es, es un análisis, eh, bueno, lo que busca finalmente es predecir el, el comportamiento dentro de un equipo, dentro de un partido de fútbol. Eh, en este caso analizaron una, una jugada de, de un gol, en, en no sé en qué, entre qué equipos, pero creo que es de la Champions, no sé, algo así, pues no sé, no es mi, mi fuerte el tema futbolero. Pero eh, lo que sí me interesa a mí y es muy chévere es cómo hacen el análisis de cada jugador que se mueve dentro de la cancha y se va viendo eh, los cómo, la, cómo se va moviendo estratégicamente el equipo para, para llegar a conseguir el gol. Ellos dividen la cancha en, la, en, en 18 eh, pedazos iguales. Eh, y se va viendo cómo la pelota va en cada uno de estos pedazos, se va habilitando, se va alumbrando, pues, como esos, esos, esas zonas de la cancha. Y eso permite hacer una predicción de, de cómo el equipo se, se transfiere, o sea, mueve la pelota, obviamente, para conseguir el gol. Y se ven también, pues, obviamente, cada quien de su equipo con diferente color. Y es también muy interesante porque esto no es simplemente un análisis que se toma desde. Eh, ver el video y ver este jugador se movió aquí, acá, acá, sino que ya hay lo que hablamos de los habilitadores, ya hay un, un, una fuente de información en la que para cada partido se ve en qué, po en qué posición está el jugador y, y en qué momento, dónde está la pelota y si se la pasó o no se la pasó, es decir, todas esas estadísticas ya se están generando por un tercero y ellos lo que hicieron fue tomar esos datos y mapearlo dentro del de dibujo de la cancha y poder ver dónde se mueve cada jugador, si se pasa o no se pasa, con qué frecuencia la pasa y cómo se, finalmente se consigue el gol. Eh, en este sentido, es muy interesante ver cómo incluso esta tecnología también funciona para, para, todo, para algo pues más de, de entretenimiento. Eh, pero finalmente lo que hace es poder generar esos patrones y le permite al, al, al, al equipo directivo poder decir, oiga, entonces, eh, ya la próxima vez toca tener más cuidado aquí o acá, o podamos hacerlo. Es decir, genera muchísima información que a la larga es lo que, lo que busca esta, este tipo de soluciones, ¿no? Poder comparte, eh, de, de utilizar los datos para generar información nueva e información relevante que permita, pues, la toma de decisiones, eh, en este caso, pues, para, para futuros para futuros eh, partidos de fútbol. Ya estamos como un poquito encima del tiempo. Si quieres, paso a la parte de ética. Eh, el, desde la presidencia de la República se, se generó este, este, esta plataforma para hacerle seguimiento a los principios éticos que rigen la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que en algunos casos, o de hecho también lo hablábamos en el Centro de Innovación, cómo la inteligencia artificial nos permite generar nueva información y nuevos conocimientos y nuevos eh, datos para toma de decisiones, y es súper chévere poder pensar en todas estas posibilidades. Pero al mismo tiempo, hay unos riesgos en los que, eh, por ejemplo, hubo un caso, eh, si no me equivoco, fue pues en, en Inglaterra, o bueno en general, fue en Europa, donde designaron una solución de inteligencia artificial que tomaba la decisión de decir quién podía acceder a un subsidio o no, eh, y durante un tiempo funcionó muy bien, pero ya luego empezó a generar... Eh, bueno, a, a, a juicio de la misma inteligencia artificial, pues él seguía clasificando quién, quién podía acceder o no a un subsidio, pero ya luego se dieron cuenta que personas que sí necesitaban el subsidio fueron ex excluidas directamente por la inteligencia artificial. Y esto obviamente genera una alerta al pensar, bueno, ¿quién la programó? ¿Por qué se programó así o así? Entonces, eh, obviamente, eso fue un caso de, de un piloto que se estaba haciendo. Podemos a, a afrontarlo diciendo como, no, esto es terrible, esto no sirve para nada, dejémoslo atrás o podemos entender que finalmente estamos aprendiendo esta tecnología, estamos implementando, estamos haciendo los pilotos, precisamente para encontrar esas posibles fallas, entre comillas, y poder generar una solución que obviamente sea mucho más acorde a las necesidades de, nuestro, de la ciudadanía en este caso. Entonces, eh, por parte de la, de la OCDE y también de, la, de, de Naciones Unidas, se han generado unos principios éticos, y lo que aquí nos permite es ver eh, cuando hay un proceso o un proyecto de inteligencia artificial, eh, cuáles son esos principios éticos, eh, en qué consiste cada uno de ellos, entonces aquí en este link, que de hecho también ya lo voy a compartir acá. Esta es una, una plataforma en la que pueden ver algunos proyectos que ya se han desarrollado eh, en Colombia, eh, y cómo estos están o no tan alineados con esos principios éticos. Pueden encontrar también información de, de cuáles son cada uno de esos principios, en qué consiste, cómo se miden, porque a la larga lo que queremos es que la inteligencia artificial sea una herramienta que aporte y que contribuya al crecimiento del país y esto se haga dentro de los estándares, de no solamente porque sea el estándar, sino porque finalmente previene ese tipo de sesgos o ese tipo de errores que se puedan generar y lo que queremos es que sean soluciones que al contrario pues le mejoren la vida a, a muchas personas en la, en la ciudadanía. Eh, vale, si quieres sigamos. Yo creo que ya podemos pasar a la parte de los aprendizajes, ya nos estamos pasando un poco. Eh, Hemos visto algunos, algunos proyectos eh, que utilizan algunos de estos modelos de inteligencia artificial. Eh, y los aprendizajes que hemos identificado respecto a los datos y a la procedencia de esos datos, es, por ejemplo, eh, que, y para que lo tengamos en cuenta, o sea, si la, la entidad es propietaria de esos datos y, y puede hacer este tipo de ejercicios con esos datos, eh, qué tan sensibles o confidenciales pueden ser esos datos si se puedan o no compartir en el, por fuera del territorio nacional. Eh, en algunos casos, se necesitan volúmenes importantes de datos, eh, es decir, tener 50 o 100 datos. Puede ser interesante para un análisis, pero a veces la inteligencia artificial necesita más, más volumen por el orden de los varios cientos o miles de, de, de registros. Entonces, si el volumen es suficiente o no, entonces eso también es súper importante porque cuando el volumen no es tan alto, el modelo de inteligencia artificial puede que genere un aprendizaje no tan bueno. O genera un aprendizaje, pero no tan acertado, por llamarlo así. Entonces, entre más grande el volumen, es mucho más, más valiosa la, el aprendizaje que se genera. Eh, el formato en el que está. ¿sí? A veces, si estamos hablando de texto, si, las, si, es, si el separador de miles es una coma, un punto, o cuántas posiciones después de la coma, eh, o si estamos hablando de libras o de kilos o si es texto, video, video, entonces en qué tamaño el video, para la calidad de la imagen, ese tipo de cosas también hay que, hay que tenerla en cuenta y ojalá poder estandarizar eh, ese tipo de datos. Y también es muy importante que respecto a los datos, poder limpiar los datos puede que tome tiempo y puede que tome también equipo, eh, recurso humano que se dedique a eso, entonces también es algo que, que, que tengan en cuenta. Eh, algo también que encontramos muy, muy frecuente es que a veces una persona dentro de la entidad es la que genera el modelo, y cuando esa persona por alguna razón ya no está en la entidad, se lleva esa información y, no, y nadie más en la entidad sabe cómo ejecutar el modelo. Entonces, sí es importante resaltar la transferencia de conocimiento y que, y que haya una buena documentación. Eh, y también en la parte de compatibilidad con los sistemas existentes, eh, tener en cuenta qué infraestructura es la que hay en la entidad y cómo lo que voy a hacer se adecua con esa infraestructura. Entonces, son como algunas de las cosas que hemos identificado en los pilotos que, que, que sabemos que existe o que hemos acompañado desde el Centro de Innovación Pública Digital del Ministerio TIC. Eh, yo creo que eh, sería eso por ahora, Nina. Eh, Dale, te, te, te agradezco, Diego. Eh, hubo un par de preguntas en el chat que no, no respondimos a tiempo. Perdón, porque no... Ay. No las, no las vimos. Eh, por acá William nos ha compartido unos recursos súper interesantes. Él compartió algo de UPRA, que a propósito, uno de los pilotos de los que a, hacemos eh, mención está relacionado con el agro. Y fue bien interesante uno de estos aprendizajes que, que mencionaba Diego. Venía de este piloto donde se requerían datos de cuatro o cinco años eh, de almacenar esos registros para poder tener unas predicciones en unos porcentajes eh, acertados o pues eh, que, que realmente le, le aportaran información a la toma de, de decisiones. Entonces, en el agro, en salud, eh, son quizás sectores en educación, son sectores que tienen mucha potencialidad, es pensarnos estos datos, qué datos tienen mentidad lo que mencionaba Diego. La inteligencia artificial no ocurre per se, eh, hablamos de aprendizaje y quizás eh, como para que se lleven algunas ideas clave eh, en el contexto de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo esos, esos aprendizajes están pasados y dependen de eso? datos, Entonces, que esos datos no tengan sesgos, por ejemplo, eh, es muy relevante para que no se repliquen eh, comportamientos sesgados en lo que estas inteligencias artificiales hacen. Eh, sí, efectivamente, por, por tiempo nos, nos toca como ir cerrando. Eh, el último recurso para compartirles por la jornada de hoy es lo que aprendimos, estos, estos, estas lecciones aprendidas en estos acompañamientos. Como lo mencionó Diego, son pilotos eh, que el Centro de Innovación Pública Digital apoyó y acompañó, que eran resueltos por un operador y que en, en el cual se articulaba eh, este operador con una entidad pública que tenía un reto identificado entonces lo interesante es cómo estos ejercicios pilotos nos dan información y nos permiten pues estar más preparados como entidades públicas cuando emprendamos un, un proyecto de, de inteligencia artificial por acá había eh, una pregunta eh, regálenme un segundo que se me perdió Ah, bueno alguien nos preguntó que si les compartimos la presentación claro que sí eh, algo bien interesante que mencionan, ¿no? Como, ¿qué es inteligencia? Por acá alguien dijo, eh, la máquina es programada por el hombre y solo recibe órdenes, no tiene capacidad de pensar. Creo que era re respondiendo sí. eh, la, la pequeña encuesta que hicimos. Es bien interesante este concepto de, de inteligencia y de aprendizaje, ¿no? Eh, como, como esta acumulación de, de, de datos... Eh, permite analizar unos patrones extraer unos patrones y tomar decisiones hasta qué punto es, es inteligencia o no pues eh, es, es bien es un dilema bien grande una discusión bien grande porque como lo, como lo decía diego las capacidades del cerebro humano son son maravillosas eh, por acá espérenme un segundo para ir cerrando acá está la pregunta ya eh, nos preguntan, es ¿cuál es la diferencia entre innovación y transformación digital? Un transformación digital es un concepto mucho más grande ¿no? que, que abarca la, la política de, de gobierno. Eh, entonces, innovación está dentro, digamos, un poco, o es transversal más bien. Como lo mencionábamos al, al comienzo, para que hablemos de innovación pública digital, eh, porque yo puedo hacer transformación digital en mi entidad de muchas formas, eh, digitalización de trámites, por ejemplo, puede ser un ejemplo, mm, pero cuando hablamos de innovación pública digital, tenemos que partir de los retos públicos, el pensamiento en el, en el usuario y usar las, las metodologías que les mencionábamos y, por supuesto, involucrar las tecnologías eh, de la información y de las comunicaciones. Entonces, la transformación digital eh, no necesariamente es innovación, eh, pero la innovación pública digital pues sí implica que haya una transformación digital. Creo que con esto eh, vamos cerrando nuestro encuentro. No sé, Diego, si quieras agregar algo que ya nos extendimos. Muchísimas gracias por su participación y su eh, compañía en este espacio. Eh, creo que tenemos un formulario para las personas que, que, tienen las en el que están en entidades con, que están implementando alguna o que quieren implementar una solución de este tipo. Sí, tienes razón. Ese ya lo compartimos, o si, si lo tienes a la mano lo puedes compartir. Eh, estamos en este ejercicio de conocer más qué es lo que están haciendo las entidades públicas, lo que, me, lo que hablamos de la articulación, eh, cómo podemos aprender de lo que otras entidades están haciendo, y acá en, en Inteligencia Artificial es un gran caso. Entonces, por el chat les vamos a compartir un último formulario. Eh, sé que esto estuvo lleno de recursos, pero queríamos aprovechar el espacio. Entonces, si ¿sí conocen casos de... de que hayan implementado, que hayan usado eh, herramientas de inteligencia artificial, eh, chévere que no los, no los compartan para ir ampliando precisamente este mapeo. Creo que eso sí. es todo. Por sí, la, por sí. el... si, si conocen de algún caso, si lo están haciendo o si de pronto está en una etapa como de ideación, como una etapa temprana, también nos gustaría conocer como qué quieren hacer y, y, y eventualmente incluso poder, poder conocer más el caso o acompañarlos pues en lo que se pueda. Eh, también nos preguntan mucho por la grabación. Eh, esta grabación también va a quedar en el YouTube del Ministerio TIC y creo que en Facebook de la Dirección de Gobierno Digital. No, no me acuerdo Tú sabes más, Nina. Sí, sí, sí. En el Facebook de la Dirección. Entonces, ahí van a encontrar toda la grabación. Eh, y bueno, pues muchísimas gracias de verdad ha sido un gusto poder compartir esto con ustedes y con Nina eh, creo que hasta una próxima lindo resto de jornada para todas y todos muchas hasta. gracias, que estén bien